para ti ser ciudadano? ¿A qué problemática se enfrenta el ciudadano? ¿Ser ciudadano tiene relación con la edad? ¿Ser ciudadano en el siglo XXI es lo mismo que ser un ciudadano de otro siglo? Para responder esta y muchas preguntas más te invitamos a participar del curso Ser Ciudadano Hoy. Mi nombre es David Aceituno, docente del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este curso busca que personas como tú, interesadas en conocer cómo ser un ciudadano activo y participativo en una democracia del siglo XXI, puedan aproximarse a temáticas como el mundo contemporáneo, las problemáticas actuales, las dinámicas de la sociedad civil y el rol que juega la ciudadanía en la actualidad. El curso Ser ciudadano Hoy busca justamente eso, porque lo más seguro es que te has preguntado acerca de cómo se han organizado los grupos humanos antiguamente, cómo lograron convivir, solucionar sus conflictos y aún más, cómo hemos llegado a construir la democracia actual. La democracia, la ciudadanía y su ejercicio es un acto de aprendizaje cívico, de conocer las instituciones, su historia, pero además conocer los deberes y derechos que implica ser ciudadano en el siglo XXI. Para organizar el aprendizaje hemos dividido el curso en los siguientes módulos. El primero se titula ¿Qué es la ciudadanía y qué es ser ciudadano? Evoluciones histórica del concepto. Allí profundizaremos a través de puntos de conexión entre los conceptos de formación cívica y formación ciudadana y haremos una revisión sobre el tema. Eh, después eh, comenzaremos con el tema de las instituciones, la democracia y la participación. De qué manera se puede elegir y actuar. En este caso trabajaremos en analizar la evaluación del concepto de democracia las instituciones que le rodean y cómo se construyen y generan espacios de participación. Posteriormente trabajaremos sobre la responsabilidad democrática enfocándonos en cómo los derechos y deberes entran en tensión en la actualidad con el hecho de ser un ciudadano activo. Finalmente, revisaremos algunos problemas ciudadanos del siglo XXI. Aquí el tema de la globalización, la relación humana, la violencia o la migración emergerán como focos centrales de análisis. Estamos seguros que en las próximas sesiones buscaremos estas respuestas juntos. No hablaremos solo de política, porque verás que la democracia no se reduce solo a eso. Hablaremos de ti y cómo te desenvuelve la sociedad actual. Conoceremos sus desafíos y problemas y adquiriremos conocimiento y herramientas para hacer de nuestros espacios mejores espacios de convivencia, reflexión y principalmente de participación responsable. Bienvenido al curso Ser Ciudadano Hoy del Aula Abierta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.